Bien, amigos, ahora estamos con el concejal Idanis Rodríguez. Bienvenido a esta transmisión Gracias, de la Dominica de París. Idanis, inmediatamente quiero aprovechar. En estos momentos, el gobierno de Donald Trump está siendo atacado entre tantas cosas. Una por la discriminación. Recientemente, eh, 32 víctimas eh, en, en manos de personas que portaban armas de fuego y que, eh, por ejemplo, usted mismo ha estado. ...en contra de que las armas sean tan liberadamente vendidas en todos los Estados Unidos. ¿Cree usted que Donald Trump tiene culpa por su política discriminatoria con estas muertes que ocurrieron? Bueno, yo creo que primeramente la culpa es de Donald Trump, pero más que todo de una cultura, en una nación... ...que es una cultura donde la violencia es parte de este país, desafortunadamente... Es la nación que tiene la cantidad de presos más grande del mundo entero. Es la nación que es la mayor consumidora del mundo entero. Por lo tanto, es una, una nación también que es la que tiene la mayor población de personas desamparadas y personas también que lamentablemente viven en niveles de pobreza. Yo creo que nosotros tenemos esa gran responsabilidad de seguir construyendo a los Estados Unidos y Norteamérica como una nación de inmigrante para inmigrante que debe de crear más oportunidades, que debe de enfrentar ya el racismo, la discriminación, que se encarna desde la Casa Blanca, pero que cuando el presidente Trump hace comentarios racistas, no está hablando solamente por él, está hablando por millones de personas que desafortunadamente tienen actitudes racistas, que la, hacen parte de su cultura y nosotros tenemos que luchar día a día para que la nación se imponga por encima de aquellos que quieren llevar a los Estados Unidos a un rumbo diferente a lo que debe ser un país formado por inmigrantes y debe ser para los inmigrantes. Estoy de acuerdo con usted en esa parte, pero... Eh, eh, quiero hacerle esta pregunta. Estados Unidos eh, recientemente eh, atacó a la República Dominicana diciendo que era un país no seguro para visitar principalmente a sus turistas. Hoy en día debería la República Dominicana hacer lo mismo porque... Eh, reciente, bueno, en esta semana eh, hubo una estampida de personas cuando escucharon el sonido de una motocicleta que aceleró y las personas pensaron que era un tiroteo y bueno, hubieron varias personas heridas, incluso hay personas hospitalizadas. ¿Debería República Dominicana también eh, hacer un llamado a sus dominicanos turistas que visitan Estados Unidos? Bueno, ojalá que algún día nosotros podamos vivir en una sociedad donde ningún país se entre en el presente y el futuro de otra nación. Por lo tanto, yo creo que nosotros como dominicanos somos un grupo de personas que, como siempre hemos dicho, no solamente somos los más alegres del mundo, sino que también somos personas respetuosas. Eso no implica que no nos demos a respetar nosotros también. Por lo tanto, yo soy de lo que decía desde todos los momentos cuando había un ataque hacia nuestro país, de que la defensa de nuestro país primeramente está por encima de la bandera, de la preferencia política que podamos tener de que nosotros tenemos que seguir defendiendo la seguridad del turismo en de nuestra República Dominicana. En el mes de marzo yo estaba con mis dos niñas, estaba con mi esposa en, en el área de la Romana. En, el, en Al final de este mes pienso también pasar varios días con mis hijas también en esa misma área. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos de que todos los dominicanos sigamos viajando, sigamos visitando nuestro país, seamos parte del turismo también que va a la República Dominicana, incentivar a nuestras amistades, amistades nuestras, a que entiendan de que no hay un lugar, no hay una isla que sea tan preciosa como la nuestra, que somos un país que como parte del Caribe, junto a Cuba, Puerto Rico y las otras naciones, tenemos un turismo que es seguro para todos. Eh, y Danis, el año pasado, bueno, este año, eh, en el año de María Kubrick, como presidenta de la Dominicana de Paré, recaudaron 200 mil dólares y los repartieron en 50 jóvenes estudiantes en becas. Este año, eh, con la presidencia de Wilton, eh, que comienza eh, con este desfile, ah, quieren recaudar un millón de dólares. ¿Cree usted que la parada eh, dominicana pueda llegar a esa meta, ¿en qué están contribuyendo los empresarios, los políticos, para que ese millón se recauda y se pueda repartir a esos estudiantes? Bueno, yo soy de lo que creo que es una responsabilidad nuestra invertir en la educación, como maestro que fui por 13 años antes de ser electo a puesto, como cofundador que he sido de dos escuelas, de la escuela de salud que está en la 158 y Amsterdam, de la Gregorio Luperón en la 165 y Amsterdam también, es mi compromiso de que tan pronto la directiva del desfile dominicano eh, someta una aplicación al Consejo Municipal, inmediatamente yo le pondría por lo menos 25 mil dólares para contribuir con ese objetivo. Creo que es lo mismo que podemos hacer todos los oficiales electos, no solamente poner recursos en esta iniciativa que es tan importante, porque detrás de una beca hay una joven que se va a ser abogada, Detrás de una beca hay un joven que se va a hacer no, ingeniero. Es un joven que le quitamos a la delincuencia de las calles, le quitamos a un joven que muchas veces por la oportunidad de no poder estudiar de una carrera tiene que hacer otras cosas. Bueno, yo primeramente, yo no voy a competir con, lo, con, lo que, con la, la competencia que tenemos en la delincuencia porque yo soy de lo que digo, que la gran mayoría de los dominicanos somos personas honestas, somos trabajadoras, hacemos lo correcto. Los jóvenes están en las escuelas. Hoy día, de los del millón cien estudiantes que hay en las escuelas públicas, más de 200.000 son dominicanos, son el grupo mayor que hay. De los 275 mil estudiantes en las universidades públicas, cerca de 30.000 son estudiantes. Lo que nos convierte a nosotros, el grupo dominicano, no solamente que somos un millón de los 8 millones y medio en la ciudad de Nueva York, una ciudad donde hay personas de más de 150 países y nosotros somos el grupo mayoritario, pero también en las universidades y en las escuelas somos el grupo mayoritario. Por lo tanto, yo apuesto a que los dominicanos no solamente vamos a seguir creciendo en la población, sino también que vamos a seguir creciendo en el sector empresarial, académico y gubernamental. Eso es así. Ya para finalizar, la última pregunta, eh, concejal. santiaguero de Pura Cepa, si a usted le ofrece un cargo o que corra por un electo eh, público allá en la República Dominicana, ¿lo haría y cuál sería? Primeramente, yo comencé mi formación política en mi República Dominicana. Yo soy producto de la UNEL, de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios. Yo soy producto de haber comenzado mi afiliación política en el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Yo soy producto de ser catequista donde preparé a mis hermanos a que hicieran la primera comunión. Yo soy producto de trabajar junto con el padre Darío Taveras en el proyecto Monumento Viviente. Por lo tanto, yo soy de estos dominicanos que hacemos todo lo que esté a nuestra mano para levantar el nombre nuestro en Nueva York, en el mundo entero. Sigo muy de cerca lo que es la política en nuestro país. En este momento nuestra mejor aportación nuestra es, uno, seguir apoyando a que los políticos que tomen el poder en nuestra República Dominicana hagan todo lo posible para crear oportunidades para que nuestros jóvenes puedan seguir avanzando en el presente. Todo mi compromiso está en hacer mi contribución de Nueva York. Eh, siempre estaré conectado con lo, seguir lo que es la política de nuestro país, pero en este momento estamos solamente en Nueva York. O sea, que usted no aceptaría ninguna oferta, como diría en la película, una propuesta indecente para Isla Dominicana por un cargo político. Como sabemos que la política es el arte de hacer lo posible, nosotros ya sea en Nueva York que lo hacemos actualmente, ya sea si en un futuro también se de, lo, se, lo se decidiera hacer en República Dominicana. Por ejemplo, no, y Dani senador por Santiago. Por ahora lo más importante es ser un campesino nacido <risa> en Moca y criado en inicial medio. Bueno, gracias el concejal y Dani en esta transmisión especial de la Dominicana de Parey 2019. Seguimos.